por lo que pueda significar. En realidad yo creo que la noticia sigue siendo, y podemos seguir definiéndola como se lo ha hecho, de manera más tradicional. Lo que va variando es la ciudadanía, lo que va variando son los hechos sociales, políticos, van variando los momentos y lo que es más importante, me parece, lo que va variando son los criterios de priorización periodística. O sea, aquellas razones por las cuales se hace un recorte de la realidad y seleccionamos ciertas noticias para profundizarlas y otras que solo son mencionadas y otras que a veces no llegan a ocupar un lugar en la escena mediática del medio en el que te encuentres. El tema es quién pone las prioridades y dónde se pone el acento. La prioridad puede estar puesta en mirar lo que pasa con la ciudadanía, por ejemplo, en el caso nuestro, es eso lo que nos preocupa. La perspectiva ciudadana, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los partidos políticos, van construyendo hechos cotidianos que tienen impacto o hechos gubernamentales, municipal, provincial, nacional, que tienen impacto en la vida ciudadana. Eh, estos son, son temas, lo que pasa es que ahí ya entramos a hablar de agenda, ¿no? una cosa es la noticia y otra cosa es la agenda que vos priorizas para cada uno de los productos comunicacionales, para tu programa, con tu perfil, con las audiencias...